Continuamos con más de Morada Azul y lo habíamos anunciado, una entrevista muy importante la que tenemos ahora hablando del café, este delicioso café que sin duda nos gusta a todos los bolivianos. Y por ello ahora nos encontramos ya con Ruth Vidaur, representante de Cafetaleros de Bolivia, para hablar de este octavo torneo del café presidencial. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doña Ruth. Andrea Taboada la saluda. Eh, háblenos un poco más de este torneo y en qué instancia ya se encuentra, por favor. No. Muy buenas tardes a todo el público en general y a ustedes eh, también un gran saludo. Eh, sí, estamos en el octavo torneo nacional Casa de Calidad Casa Presidencial 2022, el cual ya se ha iniciado hace varios meses atrás con el lanzamiento que se realizó en Cancillería y posteriormente con la recolección de muestras, las cuales han llegado a 273, o sea quiere decir que están participando. Doscientos setenta doctores. Perfecto. De los cuales... Claro que sí, continúa, doña Ruderos, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué instancia están ahora de en esta cuales, selección? Eh, de los cuales eh, se ha evaluado organolépticamente, o sea, se ha pasado, y en, la, en Coroico, ¿no? en el municipio de Coroico, con el apoyo del municipio de Coroico y de Caritas Coroico, muy importante la participación de la alcaldesa y también del padre eh, del Villar. Y bueno, de ahí ya han clasificado a la etapa nacional 172 muertos. 273 productores los que han participado en una primera instancia, ahora más de 100 serían los que están clasificados. ¿Cuántas clasificaciones más se van a realizar? Eh, doña Ruth, si nos puede explicar, por favor, para llegar y cuáles son los finalistas, cuáles son los últimos. ¿Cuánta, ¿Cuántos productores son los que llegan a la final de esta clasificación? Eh, ahora, esta es una etapa eh, donde se va a consolidar los microlotes. Vale decir que se van a almacenar en una planta autorizada en la ciudad del Alto y bueno ahí van a llevar los productores, eh, según la normativa, según el reglamento, eh, tienen que consolidar tres sacos mínimo y máximo 20 sacos. Entonces, los cuales van a ser resguardados eh, como corresponde para garantizar la calidad con la que han llegado. Entonces, una vez consolidados eh, se sacan las muestras de café las cuales van a ser evaluadas ya en la etapa nacional, que va a ser en el mes de octubre y se va a llevar a cabo aquí en el municipio de Caraná. ¿Qué es lo que Con se bien. valora, doña Ruth, si nos puede indicar, por favor, qué es lo que se valora para que tengamos este esta taza de café presidencial, esta calidad? ¿Qué es lo que más se valora? Se dice mucho que incluso hasta dónde se produce el café, si es en tierra más alta, tiene mayor sabor. Eh, cuéntenos de aquello, por favor, ¿qué es lo que más se valora para tener este café de calidad? Un café de calidad se adquiere desde la selección de semillas o sea, prácticamente antes de plantar. Entonces, una vez que se ha seleccionado el cafecito, se procede a sembrar y posteriormente en un vivero a cuidarlo bastante bien durante seis meses o hasta que adquiera eh, seis pares de hojitas y posteriormente se traslada a un terreno definitivo donde la plantita se va a desarrollar hasta, hasta dar producción. Una vez que produce, se hace una cosecha selectiva y se hace todo un beneficiado húmedo, que se llama todo ese proceso, hasta llegar a café pergamino. Una vez que llega el café pergamino, ya es donde ahorita, por ejemplo, se han traído las muestras en ese espacio. Puede ser el secado, como se dice, el café pergamino, lavado, puede ser café natural o café honey. Son tres tipos de secado. En ese estado han venido a dejar los doctores luego de esta selección, en ese mismo estado, es el que se va a consolidar en el alto, estos microlotes y las muestras que se van a sacar ya van a ser de esa planta del alto o sea, del almacenamiento del alto que nosotros hemos, hemos eh, contratado y ya en la etapa nacional es una valoración más exhaustiva ¿y qué es lo que valoramos? valoramos varios atributos del café eh, son ocho atributos eh, ...que se va valorando con puntaje... Eh, ...si son cafés... ...tasa limpia... ...tiene que llegar a 80 puntos arriba... ...por debajo de 80 ya se le llaman cafés... ...bueno que no tienen buena calidad... ...y bueno aquí se va a valorar lo siguiente... ...la fragancia... ...que es en esta... Eh, ...cuando se... ...al momento de moler el café tostado... ...el aroma... Después la acidez, el sabor, el cuerpo, también se valora el conjunto de todo eso y el resabio, que es, digamos, el sabor que deja el tiempo que permanece el sabor en el paladar. Entonces, todo eso se va valorando y lo realizan catadores especializados, catadores calificados, los cuales han tenido que pasar una prueba organoléptica de su paladar, de su capacidad de percepción organoléptica que ellos tienen para poder estar como jueces catadores en el torneo. Doña Ruth, ¿cuándo el... se conocería ya a los finalistas? ¿Cuándo es la etapa final? ¿En qué fecha conoceríamos ya a los seleccionados como ganadores? Ay, eh, ahora viene la etapa nacional, de los 172 microlotes, no sabemos cuántos van a consolidar. Puede que consoliden la totalidad o puede que 50% no. Una vez que se consolide, viene la etapa nacional en la que se da recién cafés que están por arriba de 84, 85 puntos, pasan a la etapa internacional. Y en la etapa internacional van a pasar los 15 o 20 mejores que ha alcanzado los mayores puntajes, y esos son los cafés que se subastan en la plataforma de Cancillería a nivel nacional e internacional. Perfecto, doña Ruth, vamos a estar esperándole nuevamente para que nos pueda contar más ya de esta etapa final, que va a realizarse con el octavo torneo del café presidencial de calidad, obviamente que exportamos nosotros como el mejor café eh, del mundo, lo decimos así. Doña Ruth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. De nada, las gracias a ustedes. Bien, ahí estamos con el Ruth Vidao, representante de los Cafetaleros de Bolivia, hablándonos de este torneo tan importante y que sin duda vamos a estar atentos a todo el proceso que se está desarrollando en estos días.